El pasado sábado, como ya es costumbre, el Grupo de Música Alternativa con Conquemao ofreció un concierto totalmente gratis dentro del mercado municipal de esta ciudad. Gracias, Telenor. Todo está siendo transmitido por Telenor, Televisión del Nordeste para el país. Muchísimas gracias, Telenor y sus ejecutivos, como siempre, que este la mano ahí Telenor. Vamos arriba, señores. Nosotros somos Con Conquemao. Esta presentación en el corazón del pueblo concentró a un nutrido número de personas que disfrutaron del espectáculo. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.